Ok, el siguiente principio que, que conocemos el principio, aparte de esto que hemos mencionado, del mundo como, como una hechura, como, una, como un artefacto, la creación de un sujeto de Dios, el mundo como una representación de Dios, como un sueño de Dios, el, el, como, una, como una obra de teatro, está la representación oriental del extremo oriente que se da en lo que ahorita se conoce como China, que sería el mundo como un organismo, como un ser vivo. Sí, de hecho... El primer hombre, la o sea, Eva de, de China, Fuxi y Fuxi el hombre y la mujer nacieron a través de la, la muerte de un ser vivo, que era el gigante Pangu. Bueno, del gigante Pangu, una vez muerto, de su órbita celeste surgió el cielo, de su carne salió la tierra, de su hueso salieron las montañas y el pueblo chino salió de sus piojos. Porque Pangu tenía piojo. Y es un carácter casi que fatalista de la, de la creación china. Poner al hombre, que en el cristianismo es la máxima creación de Dios. Y máxima, incluso más grande que los mismos ángeles. Lo pone en el último renglón de la, de la existencia como tal. Donde se entonces el hombre relegado a estar en la base de la pirámide de jerarquía, en la base más baja. Sí, sería un subproducto nada. ¿no? Sería un subproducto, sería un, un, deriva, un, de, de, un derivado. Un derivado. De hecho sí, de pues, el piojo es un parásito. Un parásito, estrictamente hablando. Ahora, estrictamente eso me hace hablando. recordar también la versión se llama nórdica, la religión nórdica, donde el mundo sale de Ymir, sale de, de, Mitter, ¿no? De, de no, no Imíl, el gigante cuando Odín lo mata. Sí, pero ahí pasa que el destino de la divinidad y de la fertilidad del hombre viene por la lamida de la vaca universal, a Undumla, que fue la que lamió la el hielo donde está Ymir. Hizo que Imir se moviera y no sé qué sigue después en el mito, pero sí surgieron, no los hombres, sino los dioses, que a su vez crearon los hombres. Que eran, los, los hombres eran son, son una creación de Frey y Freya, ¿no? No recuerdo. No, el hombre como tal es una creación de Odín. ¿De Odín? Sí. Frey, Frey y Freya lo que le hicieron fue atributo. tributo. Okay, Frey y Freya eran gigantes, ¿no? No, Frey y Freya eran dioses Vanir que eran okay. los dioses de la fertilidad, y los Aesir, que son Thor, Tyr, eh, Friga... Odín eran dioses militares completamente de poder. Okay. Cosa que sí. se ve también en las culturas eslavas, pero eso ya es otro renglón sí. que ya abordaremos ahorita. Bueno, sí, hay, pero... Hay, hay, hay, de hecho hay una zona muy curiosa de cómo se manejan la, la, la, las deidades y los ritos en toda esta región que, que, que para uno representa casi un misterio, que es lo que se, podemos llamar el Asia Central, que es donde se encuentra Samarcanda. Eh, lo, que, lo, lo que es el to, todo el Turquestán y esta zona que también que, que es lo que hacia aparece la Asia desértica y lo que aparece a veces simplemente mencionaban los rusos como que como bárbaros que eran los tártaros la tartaria que quedaba sí sin sí, que embargo esos bárbaros los tuvieron en jaque como por 300 años igual que los bárbaros mantuvieron en jaque los bárbaros tracios mantuvieron en jaque a, a los griegos también por bastante tiempo y de hecho, hay debilidades tracias. De hecho, hay debilidades hindúes en el panteón griego, como Dionisio, que es un dios importado de la India. Creo que sí, eso creo que lo mencionaba. A, eso creo que sale en, incluso en un texto de Nietzsche sobre, sobre lo, lo, dionisíaco, lo dionisíaco y lo apolinio, ¿no? que mencionaba uh -huh. que Dionisio y el culto de Dionisio, que es lo embriagante y, es, y lo. El éxtasis. El éxtasis de, era de origen, de origen hindú oriental hindú del Soma, de la alucinación que produce el embotamiento, el alcohol o en el caso de los hindúes de la planta sagrada Soma que según los historiadores simplemente jugo de Amanita muscaya, de un hongo que es sumamente tóxico Ah, Soma, de allí viene lo de la novela de, de Hughley de, de Un Mundo Feliz, ¿sabes que yo la, de, uh -huh. tú tomabas Soma y con, y con eso te mantenías en paz y aletargado? Sí, sí, y... sí. Y en éxtasis y iba inmediato. Pero la verdad es que no estamos no familiarizados con el mundo hindú y lo que conocemos es de prácticamente, de Saibaba, de Pachopa para acá, pues, pero. Si acaso, es, si, si acaso es si acaso, que acaso, más. Son herejías dentro del hinduismo. Como sí, tal. Y si acaso, ¿cómo se llama? Este texto, este, este autor que también era muy famoso, no, bueno, no era un autor, él, él simplemente daba conferencias a Krishnamurti. Ajá que también fue muy famoso en su momento. En su momento, pero no, no. Siempre la India y China y el Oriente tendrán ese tono de misterioso, que mientras Oriente Medio nos hacen ver un tono de opulencia, de riqueza, con los califas musulmanes y todo eso. Pero que son evocaciones que hace la, la cultura occidental de esas sociedades que eh, fueron tan acertadas y a la vez tan equivocadas como ellas mismas. Entonces los europeos nos jugaban a nosotros los latinoamericanos, porque ok, los aztecas sacrificaban a su, a su gente, a, a sus dioses, a Huitzilopochtli, a, a Traloc, los, los incas lo hacían de una forma un poco menos cruenta, que era que los emborrachaban y los obligaban a subir las alturas y ahí se movían de frío. Eran entregados a la montaña. Claro. Eran entregados a la montaña, pero los vikingos también lo hacían. Chino, y, el, y, el, y, y los merovingios, y, y era, los francos. Sí, no, y el, y el todo, sacrificio, hasta, hasta el sacrificio los romanos, vikingo. Hasta los romanos en su inicio también lo hacían. Y el sacrificio vikingo tiene, comparte cierta semejanza con el Inca. Porque el Inca es un sacrificio voluntario y el vikingo también es, voluntario. Vikingo también es voluntario. Tú tienes que desear ser sacrificado, si no, no cuenta. Uh -huh. Igual, el, el Inca también era así. Tú deseabas ser sacrificado, tú, tú te preparabas y, te, y de, eh, tenía que ser una decisión consciente tuya. A ciertos dioses del Panteón Azteca también eran prisioneros que si eran una cultura delicosa como tal que los aztecas cuando están ladillados hacían la guerra no solamente por necesidad si yo digo ah, vamos a estar ladillados, tenemos poquitos para matar vamos a hacer una guerra estúpida contra cualquier pueblo contra los plasplatecas o contra los zapotecas o contra los chichimecas lo contrario que le pasó a los romanos que empezaron, em empezaron por necesidad terminaron por diversión terminaron por diversión Sí, el, sí, pero sí, Los romanos empezaron por necesidad porque bueno, estaban rodeados de enemigos por todos lados y al la final terminaron haciéndolo sí, sí. porque, bueno, o hacían la guerra o se, o se mataban sí, entre ellos. Bueno, fíjate que lo, los judíos lograron institucionalizar el ritual como tal. Si eras muy pobre, pagabas era dos cacaitas. Y si eras rico, podías pagar un chivo. De un carnero hecho, sin mancha Podremos considerar el, el pasaje bíblico de Abraham Cuando Abraham entrega a su hijo Que aparece ahí como simbólico Quizás como una reminiscencia del sacrificio humano No como una reminiscencia Como un sacrificio humano Porque si Abraham lo iba a hacer Era porque estaba habituado a su sacrificio humano Porque Abraham venía de Ur Abraham venía de Babilonia Y el sacrificio humano era común Era en común en Babilonia eso Era súper común y tanto este... voluntario como forzado. Sí, entonces el ángel se le dice tú estás loco, bueno, pero tú no dijiste que hiciera esto, le dice Abraham. Y entonces, no, no, tranquilo, ya tú sé que tienes fe, tranquilo, le dice el ángel, el ángel de llave Bueno, y otra cosa que recuerdo de los textos de Freud es que mencionaba que Yahvé era originalmente un dios volcánico, uh -huh. que se encontraba en algún lugar al, al norte de, de la península arábiga. Y por lo tanto era un dios al que tú tenías que ofrecerle sacrificios humanos porque era un, claro, dios, era un dios de sangre. Un dios de sacrificios cruentos. De ahí, ahí está la figura del, del choje o el, o el Matadife, que era el único autorizado para derramar sangre en los sacrificios. Creo que se llamaba Kadesh, la montaña de, de, del dios Yahvé, ¿no? Mm -hmm. No me recuerdo ahorita, creo que era Kadesh, de acuerdo con lo que mencionabas. Sí, pero un es, libro. Es, es un llave primitivo como tal. Es la sí, confusión sí. antes de Elohim, pues prácticamente. Ahora, ya que estamos en este punto, ¿cómo es la pero relación? Pero si era el dios de Abraham. Era el dios de Abraham, sí. Bueno, sí, parece que los textos como esos textos fueron escritos como casi 500 años después de lo que sí. pasó. Ahora, eh, ¿cómo es la relación que tiene? Ya sabemos cuál es la relación que, tiene, que tenemos nosotros como sociedad con, con Dios y, con, y que la religión viene a ser la forma en que la sociedad institucionaliza sus relaciones con su, con su Dios, mm, o con su principio, ¿no? Ahora, ¿cómo es la relación como individuo, como sujeto? Porque una cosa es la, es la forma en que tú experimentas la religión, que es un dogma una, o, una, o una tradición o una institución, una serie de normas que tú tienes que cumplir o respetar y otras cosas, ¿cómo la ves tú como sujeto, como individuo? Por ejemplo, en, en los católicos... La forma en que nosotros interactuamos con Dios Aparte de la oración Que simplemente es una petición Que tú no sabes si te escuchan o no Está el diálogo directo con Dios Que es a través del sacerdote Donde el sacerdote es el intermediario Entre tu persona y Dios El sacerdote es el que es el, es el canal oficial en el que tú, Por el cual tú recibes Por ejemplo, recibes los sacramentos Recibes la bendición O recibes el perdón de Dios en el, en el Por ejemplo, en, la, en el sacramento de la, de la confesión bueno, mira, fíjate, el catolicismo romano, y no solamente en Latinoamérica, sino en, en las otras naciones católicas mayoritarias como Italia, la misma Polonia, eh, España, Portugal, Irlanda. El punto principal de la religión católica en cuanto al individuo es la relación Familiar, la estructura familiar. Todas esas sociedades siempre han presentado un núcleo familiar extenso. ¿Cierto? Y esto, y esto es cuestión de ataque hasta por los mismos protestantes que honran es la independencia de la familia y el trabajo. ¿Qué pasa? Que presentan a la familia católica, sea irlandesa, sea venezolana, sea argentina, sea, sea española, como numerosa, como un núcleo, y como ociosa, floja e incompetente. ¿Qué es lo que nos muestra, en cambio el mundo anglo, de la iglesia protestante, de la iglesia anglicana, nos muestra una familia pequeña, mamá, papá hijo. La que llaman ahorita la familia nuclear. La familia nuclear, exactamente donde cada uno tiene su jerarquía de trabajo, sus roles como padre, madre e hijo, y tiene sus deberes y derechos sociales. En cambio, en el, en el catolicismo romano, la familia es el primer país al que pertenece, es como una especie de primera nacionalidad, por eso se habla tanto, y que también ha, ha, dado, ha dado cabida y hasta impulso a figuras de, de vernos a nosotros como una mafia familiar. Sí, de hecho quizás la razón por la cual la una de las razones por la cual la mafia, por ejemplo, en Estados Unidos era tan problemática es porque la mafia no era simplemente un asunto de delincuencia, era un asunto de familia. Uh -huh. Era un trabajo, un empleo de la familia. Y la familia estaba por encima de cualquier institución, institución que pudiera haber uh -huh. en Norteamérica. Es La razón por la cual quizás los italianos, la mafia italiana, la mafia eh, irlandesa irlandesa la, la, mafia, la mafia rusa la maf la, Las distintas mafias que llegaban allá Eran tan difíciles de penetrar por la policía norteamericana uh -huh. Porque era un vínculo de familia no, no podías romperlo No, no podías romperlo Y si lo rompías, tú sabes lo que te pasaba Y bueno, eso es lo que da quizás también Una... La fascinación que pudo haber representado En el cine norteamericano en la película como El Padrino Porque te uh -huh. ves, mostraba por dentro Lazos familiares que quizás el norteamericano Promedio no comprende No, no los va a comprender nunca de alguna manera nosotros podemos entenderlo Porque aquí también, por ejemplo, la delincuencia No es simplemente una, un fenómeno de calle También es un fenómeno muy asociado a la familia O sea, uh -huh. familia Donde la delincuencia es un elemento importante Entonces tienes un tipo que es del malandro El otro es policía Pero el lazo entre ellos dos es más importante Entonces, Que el lazo que puede haber Entre la entre, ley, entre la familia y el Estado Exacto. Está por encima de la ley Sí Entonces, resumiendo Católico, familia Protestante, independencia y trabajo. Y ahora, ¿qué podemos pasar a la, la ortodoxa? La ortodoxa es prácticamente lo mismo, pero respetando al Estado. Una familia respetuosa y nacionalista completamente dependiente de la relación familia-Estado. Individuo como tal sirve a una familia que a su vez sirve al Estado. Un ejemplo así que se lo podemos sacar por ejemplo el caso de la Unión Soviética. Stalin, si no me equivoco, él estudió en un colegio religioso, un convento. Sí, sí, sí. Y quizás por eso para una de las cosas en la que enfatiza Stalin y quizás por la razón por la cual caló más en Rusia es por ese énfasis que tenía Stalin en la familia. Es que de hecho la, la, familia, la familia de Stalin es una en, representación de exacto, la familia rusa. Exacto, en, en, en el mundo ortodoxo en general, el Estado arropa a la iglesia. No es como aquí que la iglesia quiere tener poder independiente. Lamentablemente lo tiene. Sí, aquí. Quizás no conflicto. ese conflicto en Venezuela, por ejemplo, viene en los tiempos de Guzmán Blanco, de la incompatibilidad entre la iglesia y. Que uh -huh. Guzmán Blanco trató de hacer en 1870, trató sí, de hacer lo, eso. Trató lo hizo de, de una anexionarse a la iglesia. De una manera déspota y. Lo hizo una, de una manera déspota y romántica a la vez. Y ya que menciona por ejemplo, el caso de la teología de la liberación sería una suerte de, que, de crear una... La teología de la liberación también tenía cierto énfasis en la familia latinoamericana, uh -huh. pero también venía a ser como una suerte de, de religión opuesta al Estado. Exactamente Porque una de las razones de, de, de la, en las que se afianza también la, el, el hecho de la, teoría de, la, de, de la teología de la liberación Era este enfrentamiento que tenía la familia indígena centroamericana uh -huh. Contra la influencia de las compañías bananeras y la influencia del Estado como, como emisario de la Como emisario de, la de las mismas compañías, pues entonces un, esta, un, un Estado empresario Y al mismo tiempo la teología de la liberación hacía énfasis en el nacionalismo Porque utilizaban el concepto de nación para unificar... Hacer, hacer una unificación, o sea, dejar que, la, que el Estado sea, una, que, que sea un emisario de la compañía para que el Estado sea realmente un Estado Nacional. Y quizás por eso la teología de la liberación comulgaba tanto con las la, la luchas de liberación nacional de los años 50 y 60. Sí, sí. Y bueno, volviendo al mundo ortodoxo, la religión ortodoxa es un intento muy exitoso. Que por decir muy exitoso no quiere decir que esté exento de errores, de crear una religión nacional. Entiendo. O sea que ha sido un fracaso en Latinoamérica, en Latinoamérica hasta en la misma Europa. Fíjate, Robespierre la cagó prácticamente con el culto a la razón. Sí. Sí, vamos a la revolución francesa. Y bueno, volviendo entonces, que ya retomamos el mundo católico a esbozo. Porque estamos aquí con las tres grandes ramas, con la católica, romana, con la ortodoxa y con la protestante. Y con la protestante. Vendríamos a, entonces a analizar el islam, ¿no? Sí, el islam. Eh, cómo la yo, sé, yo a veces siento la relación del, del individuo en el islam muy semejante a la relación que tiene el individuo en, en el protestantismo. O sea, sí. Tiene ese énfasis en el trabajo, ese énfasis en la acumulación de riquezas. Sí, claro, por supuesto. Pero el Islam tiene como prioridades la expansión y la conversión, sea pacífica o sea forzada. De hecho, la herejía más grande, la, perdón, el pecado más grande en el Islam, que es negar la divinidad de Allah, que a otros tiempos era castigado por la muerte, te hace merecedor del infierno, pero derechito, pues. Sin pisar tablita. Sin pisar, sin tocar tablita, exactamente. Y te, y te ponemos a ver aquí cómo el Islam, que era una religión pequeña, naciente de una tribu de 400 carajos, en una población de 10 millones, que era el mundo árabe en ese tiempo, imagínate todo lo que se expandió, toda esa, que lo abordaba al principio, toda esa política, toda esa diplomacia que tuvo que desarrollar Mahoma y sus dos ramas de sucesores, tanto la chi como la, como la, como, suní. Como la suní, porque el Islam se expandió y como se expandió también se, se contrajo. Pero igual ganó terreno que el Islam no tenía. Bueno, un poquito más y llega, un poquito más y Europa hubiera sido musulmana y no cristiana. No, no, por supuesto. Si no fuera por Carlos Martel, la calle Potier, de Potier Europa prácticamente la mitad hasta hasta gran hasta la frontera con la Bahía, por lo menos, sería musulmana. Y quién sabe si Inglaterra. El sur de Italia fue musulmán. El sur de Italia fue musulmán, el sur de Italia y Sicilia era musulmana. Sí, Sicilia era musulmana, Creo Chipre... Que, no sé si Córcega Gre y Cerdeña o solo Córcega. Córcega. Este, eh, Turquía, que obviamente todavía es musulmana, Chipre, Grecia, Bulgaria, Serbia. Hasta los mismos rusos se le dieron problemas con los tártaros que abrazaron el islam. Claro, eso fue en el siglo XVII. Sí, sí, sí era un problema. Pero el Islam es la expansión de ellos como religión. Fíjate que en el Islam hay una cosa muy interesante que es cómo se coligan allí eh, el hecho de la arrogancia del poder y al mismo tiempo la humildad, porque el Islam es una religión de guerreros y, de, y al mismo tiempo de mercaderes, de hombres, de hombres opulentos, pero siempre está presente el hecho de que la riqueza no significa nada ante Allah. No, no significa nada y significaría más adelante de la, la, la humildad o en este caso no la humildad, sino la sumisión ante la, la la. Pero fíjate que combina los dos elementos, es en el ese, sentido, ese sentido es contradictorio porque... Y por, la eh, etimológicamente es somete, sometimiento, el sometido. Sería algo así como, como el equivalente en, cristian, en el, para, nos, para los cristianos sería algo así como como el temor de Dios. Sí. El temor de Dios que efectivamente te castiga en su brazo terminal, que sería el, el clero islámico. Es interesante porque la, la recompensa de... viene después que te mueres, pero el castigo viene antes. El castigo viene antes, exactamente. Fíjate las farduas que han hecho los digo musulmanes actualmente. Entonces, farduas, digamos la que le hicieron a Salman Rushdie por hacer los versos erráticos. Cualquier musulmán lo puede matar o lo que recientemente el que, sea musulmán, o, el o lo que recientemente musulmán, pasó claro. lo que recientemente pasó en Francia con Charlie Hebdo sí que el castigo que blasfemaste contra contra la el castigo te puede venir de cualquiera exactamente así o sea es un ignorante la fe musulmana para ellos claro está pero bueno, eso es una de las paradojas que tendrá el Islam Que el Islam es considerado por Occidente Como una religión de terroristas Y no lo son No, no, para nada, es una religión sumamente conservadora No es para nada Es, que es, lo, es lo que quizás te tratan de vender Que el de Islam hecho, es incompatible con el, el libre mercado todo eso Y no lo el es El cristianismo si fue terrorista con las sí. cruzadas Nueve cruzadas hizo Más la de las aligencias son diez Con la Inquisición Los proclomos Los proclomos, la expulsión de los judíos que solamente lo expulsaron de España lo La guerra de conquista de España también puede considerarse la... una, una guerra de limpieza étnica Sí, pero es que los españoles se ufanan de una conquista de, de 800 años o sea eso es algo prácticamente no sé, sea, tonto ¿Quién tiene ahí el mérito de eso? Nadie tiene la misma la, el mismo movimiento social es el único ganador porque lo que no se asimiló, lo que no se asimiló por guerra, por los carajazos, se asimiló simplemente con la cultura. Y ya. Y vemos ahora una España mestiza, que ellos solo distinguen el elemento romano y se creen herederos nada más del elemento romano. Y, y olvidan no el bereber, por ejemplo. Y o el, el bereber, el, niegan el, nuevo, el aporte árabe. Y el aporte en España es tan importante que incluso uno, vamos a por citar un ejemplo reciente, no hablemos de, de, de la arquitectura del siglo XII o XI, no. Vamos a hablar de un ejemplo reciente que es el caso de Gaudí, tú en Gaudí notas, en cada uno de, su, de, de sus edificios, de sus su estructuras, la curva, influencia árabe. Curva, La Gracia. La misma catedral de, de Barcelona tiene un... Tiene un cierto aire árabe que no se lo puedes quitar. Sí, pero la Catedral de Barcelona se parece más a la ciudad de Timbuktu en Bali, que es africana, árabe, islámica, africana, que son estructuras de adobe, cónicas, con sus soportes, parecidas a un termidero. Pero eso no es precisamente muy romano. Y es quizá, no, una, es quizá uno de los emblemas El, el de la romano, como el ¿no? era la proporción aurea y la, y la línea recta. Sí, y, y quizá, la bóveda en poco bueno muy poco la, la bóveda podemos, podemos decir que la, la bóveda es posterior da más en el panteón Sí, no la bóveda vendría a ser un elemento posterior la bóveda igual que la bóveda de cañón vienen elementos posteriores el casi sí no son góticos son anteriores al gótico pero románico son, sí tiene cierto aire tiene, tienen tienen mucha influencia de la, de la, de la, de la cuestión romana pero podemos decir entonces que quizá la arquitectura de la, de la, de la Catedral de Barcelona, que vamos a decir así, el emblema de la arquitectura española, ah, no el emblema, el icono de la arquitectura española fuera en el mundo, no es muy occidental, es, tiene esa influencia musulmán y, otro y africana. Otro, otro emblema de la arquitectura española, que es la Alhambra de Granada, es, es completamente, completamente árabe, musulmán. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial es simplemente un edificio en forma de panrilla. Sí, o sea, casi. no sé cuántos cuadros tiene. Pero... Y los palacios arquitectónicamente no son relevantes. Un palacio no, es, casi no. una, es simplemente dos plantas alargadas y y, ya. y no hay... Es, es completamente en una recta y cuadrado. No, no hay, no hay una opulencia, sino más bien una de materiales demasiado sí. grande. Ahora cosa que no lo hacían los musulmanes no. los musulmanes no podían representar no pueden de hecho representar a Mahoma y a la, ni siquiera pueden representar figuras animales pero pero si sí pueden representar caligrafía entonces ves las catedrales con cali una caligrafía preciosa ves a las mezquitas con caligrafía preciosa con, con arabescos intrincados Construcciones geométricas demasiado complejas como para que las entendiera una persona del medioevo europeo. No, muy complicado. Hasta que no apareció, quizás, no, y ni siquiera el gótico, porque la arquitectura no, no. gótica. Lo más importante que tendrá sería si acaso el, el, el, el arco de medio punto y. Sí, pero. Y la, ¿Cómo se y llama? El, y, y, y, y, y, la, y, y estas bóvedas que venían con, con contrafuertes. que es lo más complejo que tiene la arquitectura gótica. Y el vitral que es un tema sumamente ornamental, nada más que para la, era para la educación de la población analfabeta. Y los frescos, claro, y las estatuas. Por supuesto. Pero los otros grandes elementos quizás de la arquitectura los encontramos... Que eso no es occidental, eso es real. yo lo considero, yo en particular lo considero realmente oriental, que es, por ejemplo, la, lo que se encontraba en la arquitectura del Imperio Bizantino. Sí, claro. Es difícil, a mí me parece muy difícil considerar la arquitectura bizantina o incluso la misma cultura bizantina como algo occidental. Llamarlo no, pero... oriental también es difícil. Sí, se, sería una especie de híbrido entre Oriente y Occidente. Y al principio eso fue lo que se presentó Bizancio, que Bizancio era conocido como el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Bizancio, Constantinopla, y lo otro era el de Occidente, que su capital era Roma. Sí. Ahora, eso me hace recordar, Estefanes eh, Bay tiene un relato acerca de la caída de Bizancio. Ajá. ¿Cuáles? ¿Cuántas caídas? De la, la de 1453. Ah, 53, a ¿La última, creo? La última. Cuando los sí, sí, en manos sí, última, de, los, de, los, de, de los turcos. De los turcos. Y cuenta que Mehmed, que creo que se llama Mehmed II, Mehmet segundo. cuando finalmente cae Bizancio, él deja que las tropas, porque era su promesa dejar que la tropa saquera la ciudad. Y cuando él va entrando en el saqueo de la ciudad, que se presentan en, en Hagia Sofía, que ingresa en Hagia <risa> Sofía y ve la imponencia del, del, de la arquitectura de la, de la iglesia, queda tan asombrado que dice que por favor saquen todo menos este lugar, que este lugar lo quiere consagrar el, el ala. Y al principio está consagrado a un aspecto de Alá que Santa Sofía no existió. Santa Sofía es la Santa Sabiduría. No es una, no es, una no es una. santa no es católica que haya que, que sufrido martirio, no. Ok. Es de, la Santa Sabiduría. Que viene a ser más o menos eso mismo del, del principio de la sabiduría griega, porque tiene mucha influencia griega. Exacto, muchísima. Su arquitecto era griego. Ahora, este, volviendo al tema, cerrando el paréntesis arquitectónico que hicimos, este, volviendo al tema de la relación sujeto Dios, eh, ya más o menos nos pasamos una, por, por, hicimos un pequeño paseo por, por el por mundo, el mundo cristiano, judío cristiano ajá. y por el, el musulmán que está más, bastante cercano a nosotros. Uh -huh. ¿Cómo es esa relación, por ejemplo, en, en el caso de de, de, de de una religión tan extensa y amorfa que es el hinduismo? o de la zona de la India, eh, yo entiendo más o menos, estoy bastante familiarizado con la visión budista, la visión budista de, de es que tú sí. no te relacionas realmente con Dios, el camino del Buda es el camino del despertar y es romper la rueda de Sansara, y, básicamente y, te, es, te importa un bledo lo que pase con Dios y la familia y el estado sería algo prescindible, porque Buda siendo príncipe rompió con su con su linaje real prácticamente. Sí. Hasta rompió con los amigos, que era algo inconcebible, que sabes No, y otra cosa que tienes que... es también el hecho de que, de que tu relación con la Deidad es una broma muy... no sé, muy, muy individual, porque el, el caso es que cuando, como tú perteneces a una casta en la India, tu posición social no es negociable, eso no va a cambiar nunca. No, ni la de tus hijos. Eso es inamovible entonces la relación tuya con Dios es otra cosa y supongo yo que en la muerte en el futuro o en la reencarnación cuando venga después vas a estar en tu misma casta o vas a estar en la siguiente, no sé cómo funciona eso bueno mira, en el hinduismo pasa lo siguiente en la vida terreta es cuatro eres parte de una de las cuatro castas que a partir de la conservación perdón, a partir de la creación del cuerpo de drama los brahmanes surgieron de la cabeza y el aliento de Brahma. Esa era que era la, era la casta del Buda, eh, Shakamuni. No, Shakamuni era Chatrilla, era la segunda casta guerrero. Ok. De las chatrilla, que son los brazos de Buda, de Brahma. De Brahma, perdón, salían los guerreros, que eran la defensa de la sociedad. De la barriga del Buda salieron lo, los artesanos, que es la, man, eh, es la comida, el, el alimento, el lo, alimento que la lo que alimenta a la sociedad. Y de los pies salieron los esclavos, los bays, los payas, no, los baisa, otra, otra Ah no, los, pa, los pares son los que no, los descastados, no, los sin casta. Los sin casta, ok y de la última salieron los vayas que son el soporte de la sociedad que son la última casta como parte de las cuatro castas clásicas que tiene el budismo entonces está una ca un, las castas todas son exogámicas endogámicas, perdón Sí, eso sí, sí eh, está entendido, tú solamente y, te con, casas con alguien en tu misma casta Exactamente y te puedes casar con una casta inferior pero tu hijo no va a ser de tu casta y luego va a ser descastado por esa transgresión que tienes entre los matrimonios de casta, propiamente dicho. y de hecho hay una clase que son los inmundos, los chandalas, que son la última de las castas, que son lo más bajo de lo más bajo de la sociedad, que vienen las afuera de la sociedad y que hasta actualmente está prohibido hasta el contacto visual con ellos porque eres impuro. De hecho, las castas todavía siguen existiendo en la India, se ha relajado un poco eso, pero sigue sí, existiendo. Sí, sí, se ha relajado mucho, pero sigue existiendo, a menos moralmente como ley no escrita. Pero antes el, habían leyes para cada casta, y códigos de ética y comportamiento de cada casta. De hecho, el Maravata se resume en, la, en castas, en la guerra de ciertas castas, los deberes y derechos de ciertas castas también, y las relaciones que había. Porque, ok, no había relaciones matrimoniales, pero si sí, tú podías tratar a cualquiera de tus tres castas que tenías abajo, si eras brahman, o a cualquiera de los dos, si eras de la segunda casta, de los dos más bajos. En cambio, de la cuarta casta solo se trataban entre ellos. Claro este yo, yo recuerdo también de la, de la cuestión budista Volviendo al tema de la, del budismo Era que estaba esto de la, la rueda del sansara Que era la rueda de la muerte y la reencarnación uh -huh. Las todas vidas que, a las que cada ser que existía, en el, que existía en Brahma Estaba obligado a tener uh -huh. Entonces eh, Tú morías, tú pasabas desde el mundo de los eh, no recuerdo cómo se llamaba el más bajo de, el, la parte más baja de la rueda hasta, el, hasta la parte más alta que era que algo así como los ángeles o los dioses donde estaban y tú pasabas por cada una de esas ruedas los semidioses, sí, los sí. semidioses, perdón por supuesto, y hasta los dioses estaban atados a la rueda del sansara sí, los seis mundos el mundo de, la, de, la, de los animales el mundo del hombre el mundo de los semidioses todos esos estaban atados a la rueda del sansara y lo que, y lo que hizo el Buda fue despertar Uh -huh. de la rueda de despertar de sansara y Salir, en ese momento salirse. se hizo consciente y él pasó al centro y que cuando se habla del camino del medio eso también tiene su cierto elemento metafórico dentro de la religión hindú porque el camino uh -huh. del medio es que vas al, al centro no estás ya en la rueda del sansara sino que estás justo en el centro donde uh -huh. no gira y a partir de ese momento el que alcanza la iluminación alcanza por lo tanto su última reencarnación no vuelve al sansara Pasar. sería algo así como la muerte definitiva no sé ¿sale? Sí. que sale y no vuelve más nunca Sí, no sé, la, la muerte definitiva del mundo terrero, sí, pero sería ya la, la la, el alcance de la iluminación ya pasa a ser ya una materia trascendente que el universo. Esa postura siempre me pareció interesante y es lo que creo que lo estábamos comentando por fuera, eh, por fuera, o lo estábamos comentando antes, que era el hecho de que el budismo es lo que hace que el budismo sea compatible con cualquier visión visión en cualquier otra religión entonces, y sí. también pasaba esta cosa curiosa que solamente pasa con los hindúes y bueno, también pasa con muchas regiones de oriente, creo que en Japón también pasa eso de que tú naciste por ejemplo hinduista, naciste en una familia hindú pero, de, de religión hinduista perdón pero en el camino te conseguiste con, con, con un profeta, con un profeta no con un mensajero, con un con un predicador musulmán y decidiste abrazar algunos cultos de, de la religión musulmana pero a pesar de que abrazas abraza la, la creencia la creencia del Islam, puedes perfectamente casarte en un rito católico. Hindu, o un rito hindú. Como un rito tú católico, quieras. y cuando te hacen un, un entierro, te hacen un entierro sintoísta. Y para ti no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción. Ese sincretismo hindú quizás para nosotros resulte enigmático. Sí, pero es que la, la India es un albedrío de religiones. Y no solamente la de la hinduista y de la budista, de la musulmana, de la jainista. De la misma cristiana, los hay cristianos en, en Goa, que era colonia portuguesa y que esos mismos portugueses que llegaron a Goa en el siglo XVI se maravillaron porque habían templos cristianos que según fue evangelizada por Santo Tomás en el siglo I después de Cristo. O sea, ellos se extravillaron que ya había una iglesia primitiva sí, ahí. A, a, hablando de otro pequeño paréntesis, la otra vez yo conseguí un libro muy interesante de un autor que se llama Job, Job, Job, Job, John Hobson. Perdón, y él decía que él, su libro era anti... ¿cómo se llama esto? Anti-eurocéntrico. Porque ellos comentan que quizás el mundo fue descubierto por Europa o el mundo terminó de integrarse. Porque no es que cuando ellos hablan del descubrimiento, la versión moderna del Eurocentrismo dice que el descubrimiento de América y estas regiones no es que lo descubrieron aquí, estaban, no es que la, el mundo vivía en esferas separadas y es la mm. navegación, los viajes descubrimientos descubrimiento de Europa los que vienen a unificarlo. Y eso no era así. No. El mundo fue unificado previamente por el Islam y él comenta, es muy interesante. Mm. Eh, él comenta varias investigaciones de, de, de, de, de, historia, de historiadores de, de, de los años 80 y 90 donde ellos es, explican y te demuestran que ya existía un mercado mundial creado por el creado por los comerciantes eh, creado por los comerciantes orientales para el siglo IV, siglo V, empieza a sí. esta conexión, y que son los mercaderes musulmanes en los siglos. 8 y 9, los que crean una red de comercio mundial y lo sostienen vinculando a África y China y esa red de comercio mundial era realmente una, lo llaman una primera globalización de la uh -huh. que por cierto estaba excluida Europa y que Europa no vino a incorporarse a esa red de comercio mundial hasta hasta 1400 y algo con los viajes portugueses no, y no solamente con los viajes portugueses el, el único creo que el primero y único creo yo este ejemplo de unificación europea fue cuando la batalla de Lepanto, que era que ya los europeos tenían que entrar a la ruta de la seda y que el levante, el Medio Oriente estaba cerrado por los otomanos. Sí, que los otomanos... Y era no el control de, de, del Mediterráneo y vemos allí el protagonismo de España, de las repúblicas marítimas, de Pisa, de Venecia, de Génova, de Amalfi, del, del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y lo de que Francia era? pero sí, sí el mundo, lamentablemente la cultura occidental está construida por un eurocentrista bajo una visión muy euro eurocentrista y por lo tanto racista y clasista sí, es muy racista. eso sí es cierto de hecho, creo que hasta panon tiene un trabajo sobre eso, hay, hay, mucha, muy... hay, hay muchas críticas, sobre todo, la, la crítica contra el eurocentrismo se ha dado en las ciencias duras, pienso yo, se ha dado principalmente en la antropología. Sí. No tan, ni siquiera tanto en la sociología, más en la antropología. Pero es que el, el, el, el, el, el eurocentrismo nos estudiaba a nosotros como especies inferiores. Y nosotros siendo, según el mismo eurocentrismo, mestizo. El indígena, los, los museos de personas duraron hasta 1930. Sí, de hecho, y que es un museo de personas, un museo donde tú podías ver un pigmeo viviendo en una jaula emulando su hábitat natural como podías ver un pigmeo africano, podías ver un indio de la tierra del fuego o podías ver un Ainu de Japón o podías ver un, un negrito y negrito que así se le conoce, no lo hago por racismo un negrito de Ceilán o un Sherpa. Ah, pero no veías ahí... A un español en su hábitat. Y eso que España era considerada la nación más atrasada, más atrasada de, de, Europa. De, de Europa. Junto al sur de Italia, y, Junto al sur de y, Italia Portugal. y Portugal. Pero no veías ahí un inglés en su hábitat. ¿Por qué no veías un inglés en su hábitat? O un belga o un francés en su hábitat. No lo veían ni por coño. ¿Por qué? Porque la ciencia tuvieron el carácter marcadamente eurocentrista y todavía lo tiene y de hecho nuestra educación como tal es marcadamente eurocentrista no tenemos nada nada de, de, de América Latina como tal nada ay sí tenemos los nombres pero simplemente es toponimia porque aquí se llama como burla que una mujer se llame Colomoto que un tipo se llame Guaycaypuro Ah, pero les ponen pero guay, wow, ahora con esa moda de ponerle nombres italianizados o afrancesados que no tienen ni puta idea de lo que significa. Sí, bueno, en el mejor de los casos también están los nombres de la última película de moda y cosas por aquí. Ajá, sí, bueno, sí, sí, se sí, sí, dan nombres ya de una imaginación que si la de Tolkien, la del otro tipo de Game of Thrones, pero eso ya es más que todo pantallería, pero yo que yo conozco a muchas personas y viejos que tienen nombres completamente ingleses, anglosajones, Kennedy, hasta contemporáneos con uno, Kennedy, Washington, Jefferson. ¿Quién sí, no conoce sí. un Jefferson? Sí, es cierto. No, pero Es sí. que el motivo burla precisamente, sí. pre precisamente por eso, porque se da precisamente las personas que tienen... O sea, se da la cuestión de que muchas de las personas que dan, dan estos nombres sí. foráneos, fuera de la tradición hispana, se da precisamente en, los, en las regiones más, más al margen de la sociedad, en los uh -huh. barrios, ese tipo de cosas. Entonces en este, te encuentras tú el chiste, el meme este del, del Wilkerson, Jefferson, el Jefferson, Brian. el Brian, que son... Sí, sí. son eh, son, son como diríamos, hispanizaciones de los nombres anglosajones uh -huh. yeah. o en su momento la, la Kimberly por, lo, por los Power Rangers en los años 90, y cosas por el estilo la burlita se da precisamente por, esa, por ese fenómeno ok, entonces ya hablamos hicimos otro paréntesis en los nombres propios y podemos entonces pasar a, al siguiente punto que sería el oriental, China, Japón Sí, ¿cómo es, el caso allí? ¿cómo es el caso allí? Ya vemos, por ejemplo, en el caso de la India, el sincretismo te permite a ti tener una, una, una relación difícilmente definible con, con, con tu deidad, porque de paso tienes muchas deidades para escoger, incluso no necesariamente tienes que, ser, tienes que escoger una deidad en tú, puedes escoger una deidad de cualquier otro lugar o puedes escoger un camino distinto. Uh -huh. Tien, ellos tienen esta cuestión del camino, pero eso no se da, por ejemplo, en el caso de China, que China es mucho más rígida. Muchísimo el arraigia. confucianismo estaba, está tan arraigado, igual que el Tao, está tan arraigado en, en China que bueno ni siquiera cuando, cuando la revolución cultural de Mao ellos no atentaron contra eso, no, no podías luchar contra eso. No, no, simplemente lo, contra lo único que, que radicó la, la revolución cultural de Mao prácticamente fue el Taoísmo, pero a beneficio del confucianismo. Sí, bueno el confucianismo tiene que haberle resultado muy útil al partido comunista también claro por la, la disciplina por la sumisión por la jerarquía el respeto a la y el, familia el a las la autoridades, autoridades al estado, al, al estado y este al caso, soberano que en este caso sería Mao, pues, se llama el se del partido, en, partido vez como del, tal, en, en vez del rey en vez del emperador, del emperador bueno sí que lamentablemente nosotros aquí criticando el eurocentrismo y todo sí, lo tenemos ¿cuál? que analizar con la visión eurocentrista eh, China y últimamente eh, primero Japón perdón y luego China están satanizados por la lógica occidental al 100% bueno la próxima satanización y que está en transición ahorita es la de la cultura eslava a través de los rusos pero ya eso sería ya ¿no? entonces volviendo a, a China que es la institucionalidad de las religiones como medio de control estatal vemos que desde hace 7000 años la, el acontecer chino, la cotidianidad china está marcada por eso por el protagonismo que tienes tú como ciudadano sí es cierto y eso no quizás a uno le puede resultar así como que y tus logros sociales tus logros sociales no son académicos no son militares sino tú como ciudadano, sí, como tu aporte al estado. Eso quizás no, que nosotros porque lo vemos como una estructura de como una invasión del estado a la libertad del individuo, pero es que China ya era así desde antes. Sí, eso, es lo que, eso es lo que promulga el, el confucianismo que mm -hmm. tiene miles de años en Mi China. ¿no? Eso no es incompatible con ellos, con su esencia como sociedad. En este caso, tratar de inculcarles la, la, vamos a decirlo así, la concepción occidental de la libertad individual. Sería, sería introducir un chino te vería eso como una como una herejía, como un caos. De hecho, es una pregunta que, que eso creo que no me acuerdo donde lo leí, donde le preguntaron a los chinos que qué pensaban de las democracias. ellos estaban completamente convencidos de que ellos vivían en democracia y que eso era lo más natural del mundo. Claro. Pero es que esa concepción en China no la impuso el Partido Comunista. Estaba allí desde antes Está de la llegada del Partido. el Partido Comunista lo que hizo fue prácticamente quitar ahí a la figura del emperador y poder darle el imperio del Partido prácticamente. Y hubiera sido igual si ganabas Shankai Shek. Sí, sí, hubiera sido igual o hasta peor. este Y otra cosa que nosotros tenemos que reformularnos los conceptos, más que todos los conceptos sociales, democracia, los conceptos políticos sociales, democracia, pueblo, libertad, todo eso porque lo estamos viendo desde una lógica, desde un punto de vista atrasado. Porque, ok, Atenas la cuda de la democracia, pero es que Atenas es mi esclavo. No, exacto. El otro detalle es que nosotros estamos condicionando la democracia de acuerdo a la teoría liberal del siglo XIX. Exactamente, con el romanticismo y todo eso. Y la misma, en la misma Estados Unidos, cuando se funda la democracia norteamericana, que vamos a decir el paradigma de democracia del mundo, nace como una democracia basada en el esclavismo. Sí. Washington, por ejemplo, era dueño, de era Washington y tenía el poder que tenía porque era dueño de una gran plantación de esclavos. Y Jefferson también. De hecho, no sé si tú viste o tú escuchaste el musical este de, de Broadway Hamilton, que fue muy popular hace como 5 hace, hace como o 6 años. Sí, sí. En el, el, en el musical eh, se presenta esta versión quizás muy neoyorquina también. Eh, de, de, de lo, que, lo que la gente ahorita llama malamente la izquierda norteamericana, yo, yo lo llamaría más bien ese lado ese sector más bien liberal norteamericano, sí. donde ellos precisamente te colocan el, el momento de la configuración de la república norteamericana como ese choque entre Hamilton que representaba el, el pueblo norteamericano que representa al hombre que viene de abajo y que con trabajo alcanza el poder enfrentado a los intereses de hombres como Jefferson, como Washington y no me acuerdo cómo se llamaba el otro personaje que aparece allí. Y aparece otro personaje importante que era... Bueno, ahorita no recuerdo el nombre. El caso es que te lo colocan de hay, esa forma hay, allí. Una hay una figura histórica gringa que fue relegada por los historiadores oficiales gringos, que es Thomas Paine. Thomas Paine fue uno de los padres fundadores prácticamente. y práctico. Thomas Paine emancipó a sus esclavos los liberó y él abogaba por una sociedad donde el color no era impedimento para alcanzar la igualdad social. Cosa que Estados Unidos al ver alcanzó de nombre a la igualdad social en los 60 con Luther King. Es cierto, ¿no? y también está que eh, Estados Unidos es una, es una nación que incluso en su misma constitución trata de cercenar la, las posibilidades del triunfo del, del igualitarismo y ellos van más bien por un principio tipo, ni siquiera equitativo, equitativo, tipo jerarquizado porque nace como una república esclavista Y es el hecho de que, aunque existen elecciones, tú lo que dijes es el representante de, de, de tu estado para la federación. La federación toma una decisión diferente. Exacto. Y el presidente de Estados Unidos no es, no es mi presidente, es el presidente de la federación. Uh -huh. Tu deber, por lo tanto, tu jefe inmediato, realmente el que tú escogiste, es el que representa a tu estado. Y Por eso es que son Estados Unidos. Son los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso sí es federalismo puro. En ese, sentido, siguen, en ese sentido, ellos siguen funcionando como una federación. No, Rusia Rusia ya no funciona creo no, que, no, no. Creo que Rusia nunca funcionó como una federación. No, Ni no, siquiera no, cuando la Unión Soviética. Estados Unidos sí no, era más cercano sí, a una no, federación. No, la, la, la Unión Soviética Moscú era un parásito de Ucrania. Y de Bielorrusia. Porque Moscú pues, lo que producía era jefe. Prácticamente. Eh, paréntesis, creo que es necesario Estados Unidos, y venimos entonces, seguimos hablando de China, tocaría entonces Japón, ¿verdad? Sí, Japón, bueno, y Corea en medio es un amasijo entre lo que pasaba, en, en un, bueno, no un amasijo, Corea sería, sería, seguiría siendo una especie de reflejo de China realmente. La diferencia de sí, Corea pero, con China es étnica. Uh, uh, uh, sí, pero es un, es un reflejo, es un, un, un espejo, pero un espejo de reducción. ¿Sabes? Esos espejos no los que te aumentan, sino mm -hmm. los que te reducen. Corea es como una con, China con, en miniatura. Con, exactamente. Y se comporta, y creo, y creo que ha tenido el mismo devenir social que China. que La única ventaja de Corea es que es más pequeña que China. Y esa es la clave del éxito de Corea, que un, políticas macro se han implementado en una superficie de una población prácticamente microscópica comparada con China. No hay disidencia en Corea. No, y, y, y Corea tiene una ventaja con respecto a China, que era la unión étnica y la unión eh, sí la unión étnica la unión nacional la unión de idiomas que no tenía China no exactamente China tenía que armarse un era peor la, que el Imperio Romano la, la unión de Corea la desunión de Corea la división es es ideológica sí, pero no, es, la división no es ni de idiomas ni de no sangre, es idioma ni sangre. de sangre por qué porque Corea y, y ellos mismos lo dicen su historia Corea lo fundó un príncipe chino que se fue de la corte y que eso ha estado independiente. Y religiosamente ellos siguen siguiendo siguen manteniendo el principio del confucianismo Sí, ciertamente matizado con ciertas religiones chamánicas, pero es el mismo prácticamente, y en el sur, en el norte es con la ideología juche Esa es otra cosa interesante que quizá la gente no entiende, quizá el fervor, el, el, el detalle del, del impacto que tenía el comunismo en, en, en Asia, es que a diferencia de Occidente, que en Occidente el comunismo se nace como, surge como enfrentado a las religiones, en Asia no surge tan enfrentado no. a las religiones. Sería como una continuación. Y el, y el comunismo asiático tiene un misticismo que no llegó a tener... Los, Exactamente. Y bueno, van paralelamente, pero es que el ruso se dogmatizó. Quizás el comunismo Ese ruso fue... es, es el único que tiene un cierto fervor religioso. Sí, pero es que... ¿Qué pasó con el fervor religioso ruso? Que el comunismo se, fue, se transformó en otra iglesia. Exactamente. Y que por eso se mantiene, se, se mantuvo tan anclado al, a la sociedad. Y eso es se que, mantiene. Y esos son los herederos del comunismo soviético aquí en Latinoamérica, que son comunistas completamente dogmáticos. Yo lo llamo la Gran Iglesia Roja. Sí, ellos básicamente una iglesia. Eso sí. Es, es una iglesia. Entonces, la Tienes, en la a, el, ¿tienes, a, la, ¿tienes a San Marx, sí, San Engels, San sí, Lenin. San Lenin. Y... Todos los que eso pasar. te ocurre decir que, que, que están equivocados? No, no, no, porque no, porque más lo dijo así, más, más es infalible para ellos, pero el único que puede interpretarlo es Lenin, porque ni siquiera es Stalin, porque hay controversias con el camarada de Stalin aún en el seno de los comunistas. Pero bueno, esa gente nunca se pondrá de acuerdo, por lo menos de este lado del mundo, no. Y también lo que pasa es que a nosotros nos han inculcado esta cuestión de que religión es una cosa y política otra, y nunca fue así, realmente. No. La religión era la forma en que tú hacías política. Exacto. Y Dios era un... Eh, eh, la, la voluntad divina era una volunt La voluntad de Dios era una voluntad esta política. Política. Un ente político. De dominación o de interacción y cuando por ejemplo Y cuando, por ejemplo, el Viejo Testamento te decía que no podías permitir la idolatría, lo que te está diciendo es que no podías permitir las divisiones políticas, porque a no. que apareciera un nuevo Dios era que apareciera un nuevo líder político. Exactamente, exactamente. Y hasta en, el, en la degradación más mínima que pone a Dios solamente como moraleja, como ejemplo moralizante, también es política. Ahora, Porque todo es política, lamentablemente, para muchos. Pues. El, el sitio donde podemos ver eso claro es lo que estamos conversando: el caso de China, donde la religión pasa a ser una. El, el confucianismo pasa a ser una expresión de la voluntad del Estado. Sí. En, en Occidente también está la voluntad de Dios la voluntad del rey, pero está un poquito más disfrazado, requiere de muchos más elementos, quizás también por el hecho de que, la, de que, de que después de la caída del Imperio Romano, como el, el emperador era Dios y después de la caída del imperio romano ya no estaba Dios y se mantuvo la, la influencia de la iglesia católica que era paralela a la de los reyes sí, eso no pero, vino a unificarse hasta, hasta el sacro imperio romano germánico sí y por eso que la religión aquí en la tierra védica y en Europa toma un grado de ritualismo y parafernalia llevada al cabo hasta en extremos ridículos ¿sabes? ¿por qué? porque los occidentales no entienden que ellos tomen los chinos, estoy hablando de este caso, se veía el estado como un feligré. Aquí no, aquí el, el, aquí el feligré es cómodo y es independiente completamente del estado. Ahora, uno de los últimos puntos que queríamos tratar, ya, ya llevamos casi dos horas, creo que pasamos las dos horas ya, es el caso de, del ritual. Ok porque una de las, una de las características de, la, de, de siempre de una religión porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es, el, es cómo manifiestas tú tu relación con Dios y eso lo haces tú a través del ritual la característica del, del catolicismo es precisamente el, la doctrina, de, la, la, el, perdón, el dogma de los sacramentos es lo que caracteriza al, cristian, al cristianismo en este caso el sacramento quizás más importante de todos que es el bautismo que son es sacramentos, oíste, no se te olvide ¿Mm? No, Eso son siete, siete, sí, son siete. La otra vez tuve un problema porque me estaba contando los sacramentos y me acordaba de sí, yo, pero me falta uno, me falta uno. No me acordaba que era la confesión, era considerado un sacramento. Sí. Este, pero ahora, el sacramento no es más que una forma, no es más que un ritual, y todo ritual remite a la forma más antigua de la religión, que es, una, que es la magia Sí. Entonces, la otra vez yo estaba notando también el hecho interesante de que el, de que el bautismo... Por ejemplo, que simplemente una imposición de agua, una, que es colocarte en el, el, el, el agua bautismal, es una forma de limpieza realmente. Y mm. me recuerda mucho al papel que, que juega el agua en los rituales mágicos, que siempre juega la, el papel de limpieza, de limpieza, de despojo de, la, de, de cualquier elemento no deseado o negativo. Y lo que es ver. no solamente el agua, el fuego también, también limpia. Limpia, purifica, purifica pero el, el fuego es algo más sublime. ¿Por qué te digo esto? Eh, claro, eh, en este caso el fuego purifica tu alma, ¿no? Exactamente. El, el, agua el agua purifica el cuerpo. El cuerpo sí, exactamente. Eh, esa es la razón por la cual, claro, tú naces en pecado original y el mm. bautismo es la purificación es la limpieza del, de ese pecado original. Es un acto del mágico. El cuerpo, exactamente. O sea, y, entre eso y lo que te puede hacer un chamán o un brujo cuando te va a hacer la limpieza para un enfermedad no hay mayor diferencia. La, lo, bueno, lo que habíamos comentado, la diferencia está en que este es un rito oficializado, aceptado por los poderes de, eh, los poderes legítimos y el otro mm -hmm. no. Sí, ¿no? y que el bautismo en la religión católica se hace estando el niño inconsciente. Claro, porque es el pecado original. E incluso el, el, que, el, el, el de nosotros es un bautismo. El bautismo la limpieza es casi simbólica, porque en el catolicismo, el que sea aquí en América Latina, tú simplemente vienes y bañas la frente del niño en agua, ¿no? Es un acto simbólico, estás limpiando su frente, En el, el, el ritual, autodoxo, el, el ritual lo, te baña, lo, lo, te sumergen lo, y tres veces. Sí, tres veces, una por el Padre, una por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Que ese número tres también es, es, es, es, mágico. es mágico. Es como cuando, por ejemplo, en los rituales de, de, la, de la santería y la brujería en el Caribe, eh, que te bañan tienes que dar tres saltos precisamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero es que cada número está asociado a una divinidad, como en el politeísmo antiguo. Todo, todo Dios va a tener, o todo Dios mayor o menor, va a tener ciertos animales consagrados. Si sí los tiene. Ciertos colores. Va, entonces pasa a ser todo a un patrón simbólico como tal. Porque la mayoría, por ejemplo, del manto de la Virgen, la mayoría de los mantos de la Virgen, todos son azules. Bueno, la, la, la, por aquí vimos una que era negra, en unas pocas excepciones. Ah, bueno, pero es que eso es para expresar el dolor por la pérdida de su hijo. Que es un luto. Igual con los ornamentos del cura en la misa. Que el rojo es de los mártires, el azul es para fiestas de la Virgen, el blanco es para fiestas que tiene que ver con la divinidad como tal, y así vamos. Ese código de colores es mágico. Y el código de colores también es mágico. O sea, quizás una de las razones por las cuales no se cuenta, pero... Claro, tú el, como anima, el animal es mágico, porque sí. el animal es el emisario entre Dios y la divinidad también. Sí, y las plantas... Y decimos también. mágico también, por un punto declaratorio, cuando decimos mágico nos referimos también a que la, la religión viene a significar un despojo del hombre de su vínculo, de su conexión con el universo. Porque mm. cuando, eran las, cuando, cuando eran los tiempos más primitivos, vamos a decirlo así, los tiempos primero del hombre, que tu conexión era inmediata con el universo, la magia, que era, era la forma en que tú comprendías el mundo, era la herramienta con la cual tú directamente gobernabas el mundo. Y de hecho la magia te permitía a ti gobernar a los dioses, de gustar a ellos o no. Era la forma en que el hombre podía imponer su voluntad a la naturaleza. Sí, que... La religión te despoja a ti como individuo de esa capacidad, y ahora está mediada por un clero uh -huh. o por una casta religiosa, una casta una casta sacerdotal, si era el nombre correcto, sacerdotal, que es la que está encargada... Que de... es la que te mide la jerarquía y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces... Eh, sin embargo la casta sacerdotal para mantener ese elemento sigue utilizando los códigos mágicos Uy, que tú como individuo utilizas. Y me lo, di lo dices ahorita que ya pasamos diciembre ahorita viene Semana Santa que es una etapa prácticamente de restricción y de rituales mágicos religiosos intensos hasta en este lado del mundo. ¿Qué es lo que no te prohíben hacer Semana Santa? De todo, no puedes comer carne, no puedes tirar, no puedes hacer nada. Porque simplemente está prohibido, ¿Por, ¿Por qué? Porque son rituales de, de inacción, de prohibición. Entonces vendría aquí la palabra tabú. Sí, son tabúes. Que por son supuesto. tabúes temporales. Y ese tabú que por tiene. cierta época del año, ¿por? Ese tabú tiene por, tiene por objeto, en este caso sería que bloquear el, toda la energía que tú podías. Volcar en ese momento Porque uh -huh. realmente todo tabú Tiene como consecuencia Toda restricción Tiene como consecuencia Que tú tienes un acumulado De tensión No sé Somático emocional uh -huh. En ti Y que eso da como resultado Una energía física Que se acumula y Que tienes que gastar En algún momento determinado Y que se vierte Sobre el fervor religioso Exactamente O sea Vamos a poner Otras maneras Y otra ahí manera. lo, Los términos de éxtasis, De epifanía De pasión lo que me, lo que De me sufrimiento lo, lo que me decía un amigo Que decía No, concha que que, que esa gente que se va a hacer peregrinaciones y ayuno y tienen experiencias religiosas y claro, tú a las 30 días 5 meses tienes que ver a Dios de bolas que sí, eso como cuando yo fui a Betania una vez, estaba carajito y fui a Betania, coño, las viejas no iban a ver las viejas si estaban todo el puto día viendo el sol, y vas a ver figuras humanoides por la luz, Entonces, ay mira yo la vi, ay porque tú sabes que tú no tienes fe, te decía <risa> Ah, pero es que yo no estoy viendo el sol, yo tengo que va la repetida. Por supuesto, coño, hay, un a a hay un componente fisiológico que tiene una respuesta somática que no estás tomando en cuenta, uh -huh. lo que sí es cierto es que toda esa carga emocional y somática que tienes por una tensión fisiológica a la que te sometes, puede tener consecuencia. o sea, toda esa energía física que tienes en ti acumulada puede tener como consecuencia que te sea más fácil más fácil este eh, ¿cómo se llama esto? autoinducirte ciertos estados por ejemplo, uh -huh. personas que, que, que, va, que, van, que, que van a estas peregrinaciones y a estos, y y y y y estos ayunos este tipo de cosas terminan de alguna manera sanándose a sí mismos Exacto. porque lo que te faltaba para sanar, que era el impulso psicológico, te lo estás dando tú mismo a través de una carga energética, fisiológica que estás acumulando. Pero la, mi, mi pregunta es ¿por qué las sociedades no vuelven al primitivismo? ¿Por qué no se drogan como la, las sociedades primitivas? ¿Por qué no experimentan, qué sé yo, la ayahuasca, la marihuana? Y no, con esto no estoy haciendo una apología al consumo de drogas. No, las drogas son malas. Pero la moral extrema también lo es. Así que tienen que andar en ese, en ese limbo moral siempre. Este Y lo que te decía, ya que estamos terminando... En resumen, los rituales son como, oh, actualmente, instrucciones para acceder, para compartir, para que tú seas partícipe de ese poder que te da la divinidad. Y así lo ha sido siempre, porque el, el ritual es simplemente seguir instrucciones paso a paso. Sí, lo que, te, lo que estábamos comentando por fuera, antes de que empezáramos con el podcast, que era la cuestión esta, cuando yo fui, que, que se fueron a visitar a mi abuela hace poco, ah, sí, sí. que le fueron a dar la, la, la comunión, extrema unción, le dieron la extrema unción y luego le dieron la comunión y todo eso, o sea, la extrema unción es que te... yo, yo, yo me preguntaba qué era la extrema unción porque yo he visto casi todos los sacramentos menos esa. Yo tenía curiosidad, me la perdí lamentablemente porque tenía que salir. Pero y después mi mamá me cuenta y me dice que la extrema unción es un pequeño aceite que te, que te vierten. Y es te el coloca. que es el, el, los óleos sagrados. Los oleos sagrados es, una, es un aceite una solamente estos... bendito durante el Jueves Santo. Y esa extrema unción, tú, cuando tú haces un aceite, ahora, cuando tú te sientas a, a, a, a verlo con los otros ritos mágicos, el agua limpia. Todos los, todos los que están hechos a base de agua limpian, pero lo que está hecho a base de aceites impregna. Entonces la extramunción sería como impregnarte, es un ritual mágico donde te impregnan cierta Como la cierta unción esencia. de los profetas, la unción de los reyes. Eso es un, ritua, entonces es un, un ritual, ritual mágico. Para, para, para transmitir el poder. En este caso, dejen la cabeza porque la cabeza es la sede de la corona. Uh -huh. Y es donde entra el Espíritu de, Santo. En, en, en el caso de Tobola sería la corona de la salvación. Pero en el caso de los reyes, los profetas es la corona del poder, de la divinidad. Y, el, y, y, y lo que no, me pareció interesante era que tú utilizabas un aceite. Y una de las cosas de la magia es que te, te hacen esta transposición de propiedades de un objeto a propiedades del, del fenómeno de lo que tú estás haciendo. Entonces, si, la, si el aceite se impregna, uh -huh. si el agua lava, entonces yo utilizo el agua para lavarte el mal. Pero si el aceite impregna, entonces yo utilizo los aceites, en este caso los óleos, para impregnarte Pero es que la, la bendición. Pido, es el, la sal también la usan en los rituales. La hasta sal los como católicos. elemento de limpieza. Sí, señor. Porque es un elemento amargo, lava, limpia, y sí, quita. el incienso. ¿Qué papel cumple el incienso? El incienso es como un, un sublimador. El incienso es como, cómo te explico, el incienso te ve inconscientemente como un aroma celestial, como la sensación de que estás en el cielo entre un humo. Agradable y le gusta el olor del incienso. El, el incienso viene entonces como a que a centrarte, a canalizarte. Exacto, a canalizar A concentrar. A concentrar el poder de la divinidad en ti. Claro, y utilizan un elemento muy primitivo entre los seres humanos que es el olor, el olfato, el, olor, el sentido del olfato. Y, y es una de las cosas más solemnes de todas. El incienso, que es el material, uno de los materiales más solemnes, no solamente en el ritual católico, sino en, en todo, casi todos los rituales. El olor, el humo, el ascenso del humo, tanto sea en el incienso como en el sacrificio, te indica que la ofrenda, en este caso tu oración es aceptada o leída oída o vista por, por el dios que te claro trae, y está pues, presente si hablamos de está presente lo que habíamos comentado el fuego sí que el fuego ya seguía la purificación, la purificación de la espiritual alma, que quemaban a los herejes claro que quemaban a hereje los perdió herejes perdían el cuerpo pero se, sal, se purificaba tu se alma. se purificaba tu alma a pesar de que el hereje no quería pues pero ya eso seguía o, o te, te vamos a salvar porque nos da la gana de salvador, ¿no? pero es que yo lo que sabes no importa tienes que salvar ve a ese crucifijo y vamos a quemarte coño no pues no, no no déjame salvarme a la antigüita yo no no es práctico no, yo, tranquilo yo no hago más eso no no igual tienes que quemarte coño no ajá bueno entonces el uso de materiales en los rituales ojo oh, oh, oh, y nos falta la parte más interesante y más importante del ritual que es el sacrificio si está presente. O sea, la mayor ofrenda que le puedes dar a un dios es una vida, por ser creada por él mismo, o a una diosa, qué sé yo. Y ahí es donde va el, el papel del animal como emisario entre el hombre y la divinidad, que por lo menos a las divinidades celestiales se le sacrifica el animal, para los judíos era un chivo o un cordero, para los griegos era un toro o para los romanos. Para los nórdicos eran la, era la cabra. Era la, la oveja. cabra, la oveja o el hombre también o el cerdo. En, para África los... utilizaban, ¿En África utilizaban sobre todo las aves? Sí, guineos y esas cosas, y pa, no, pavos de América, perdón, pero los antecas sí lo utilizaban. Pero ya vamos a hablar de los aztecas, que es la parte de los sacrificios un poquito más compleja. Este, las divinidades celestiales los, los sacrificaban con la cabeza para arriba, con los ojos abiertos viendo al cielo. Y para las divinidades infernales o terrestres, obviamente que las clasificaban era con la cabeza gacha y el golpe iba desde la cerviz, del cuchillo a la cerviz. En cambio, para la lo degollaban porque implicaba una muerte más limpia. El caer con la cerviz implicaba una muerte más sangrienta, que la sangre fuese a la tierra o a los infiernos. Claro, tal. entiendo. Y bueno, desde un punto de vista práctico cierta la carne era para los que asistían al sacrificio, tenían primicia, el que daba a la víctima, los sacerdotes y después el pueblo o la gente. Y el caso de los aztecas, que era el sacrificio humano, eh, ellos tenían... Uy, un... y tenían muchas variantes. Muchísimas. Muchas, muchas, muchas. Y te digo muchas, desde abrirle el corazón con un cuchillo como eran las víctimas a Aguixilopoxtli. Que es la, es la más icónica, es la que sale en, todos, que los, en magi... todos los libros de historia. Que es la más icónica, como la muerte con estragulamiento claro, había la, la simbología la, de la muerte Sí, la, las muertes por ahogamiento que eran consagradas a Tlaloc que era el dios de la lluvia las muertes al dios del maíz que abrían al tipo prácticamente como una mazorca de maíz le cortaban la piel por la mitad y lo abrían como una mazorca Ouch. y el sacerdote se vestía con ella pues. y se comían al tipo porque para los aztecas el hombre estaba creado de maíz. de maíz igual que para los mayas y ahí hay una especie de diversificación del sacrificio que los españoles vieron y se horrorizaron pero es que era su cultura ellos no se explicaban cómo cada cabe un dios en un pedazo de pan los aztecas no se explicaban eso tampoco los aztecas pausa del café bueno, esa fue una pausa por café, estábamos tomando café. Este, estamos ya cerrando con los puntos del... del tema del sacrificio y de la ofrenda, que quizá el más vistoso es el que habíamos comentado los aztecas. Sí, no, y los vikingos también hacían sacrificios vistosos. Sí. Los griegos hacían más sacrificios más vistosos que ostentosos. Y los tal. celtas también eran un poco sangrientos en su sacrificio. Esa es que los celtas es prácticamente el panteón vikingo, pero con otros nombres. Porque por lo menos en el panteón celta, a los sacrificados a Jesús, que era el dios de la atmósfera de los truenos, eran también guindados de una encina que se desangraban Parecido como, al vikingo. Comodín. Sí, y, no, y los celtas tenían... Bueno, sí sí también... Eh, no sé si los vikingos lo tenían. Los celtas sí. tenían tres clases de ofrendas que tú dabas, que eran sacrificios vegetales, sacrificios animales y sacrificios humanos. Creo que los sí. vikingos solamente tenían animales y humanos, no sé arribalo, si tenían sacrificios arribalo. vegetales. No, porque el ámbito vegetal siempre pasó a los dioses Vanir y los dioses Vanir no eran guerreros y eso era lo que movía a la sociedad vikinga, la guerra, su, el saqueo Por supuesto, la influencia política. El, política En el caso de la religión cristiana, el sacrificio lo interesante de la religión cristiana es que los sacrificios humanos pasaron a ser sustituidos poco a poco por sacrificios vegetales sí. entonces la ofrenda de la carne pasa a ser la ofrenda del pan y la ofrenda de la sangre sí, pasa que a ser se la ofrenda del vino que se inventaron lo de la transustanciación que eso fue uno de los mejores inventos del catolicismo para evitar ese problema. para evitar ese problema, porque los aztecas se hicieron la misma pregunta que los romanos ¿cómo coño esa gente puede comerse a su dios? es que es loca ¿y cómo lo caga. Que eso, es eso es una blasfemia. Es, es, es lo interesante porque... Porque estás es... cometiendo a Dios claro. de un material noble un material innoble. Lo que pasa también es que quizás el, of... el sacrificio cristiano es mucho más primitivo que el sacrificio celta. Y eso creo que lo comentaba sí. yo en otro podcast anterior, creo que el sexto o el séptimo. Pero el sacrificio donde... cristiano se transformó de un ágape un un aga, un eucarístico. Exacto, que una, era una acción de compartir el pan una acción de fraternidad una acción de fraternidad que y sin embargo sigue siendo de conmemoración de, conmemoración de, la, un, de la última es, y es lo curioso porque ahí, ahí Freud tiene un trabajo interesante en, en Totem y Tabú por, por muy especulativo que sea Freud tenía mucha imaginación Freud no, era, Freud no es que fuera la, la mata de la precisión científica realmente no, de, pero tenía una de imaginación eso, del carajo era muy vago en ese sentido pero tenía una imaginación del carajo y tiene una analogía interesante que es la relación entre, entre el asesinato del padre primigenio como, como figura como, simbólica como pasó con Urano como pasó con Guimir pasó... y el, el, el, act, el acto del canibalismo de comer la carne del padre ese acto es la que crea el concepto de comunión y nosotros somos hermanos en Cristo porque lo devoramos. Sí, señor. Y tiene, al igual que las cenas totémicas, tienes que hacerlo periódicamente porque, como dices tú, la carne terminas expulsándola sí. y la sangre termina abandonándote. Mira, Entonces tienes que repetir el sacrificio del Dios cosa, para mantener la, la una unión. Una cosa que no hemos abordado, abordado son los sacrificios de, de carácter de fertilidad y sexual, que no lo hemos abordado porque prácticamente es un tema tabú aún ¿no? ligar el sexo a la divinidad es una banda sí, sí, ¿no? prácticamente herejía, blasfemia injuria, al menos en occidente al menos en occidente pero mm -hmm. los celtas primitivos que adoraban a la diosa de la fertilidad de Pona que era representada por una yegua, el poder de la diosa se insufría a cualquiera que podía agarrar una yegua silvestre domesticarla follársela, hacerle el coito delante de la gente y matar después a la yegua y cocinar el mismo la yegua y repartir la carne porque estaban ellos mismos comiendo el poder del rey que a su vez estaba comiendo el poder de la diosa por supuesto y ese, ritual, de, ese ritual estaba muy presente creo haber leído algo sobre eso en algunos rituales ingleses, ingleses antiguos los irlandeses sí, sí y bueno, ya hablaremos en el capítulo que espero que me asignes a, a, al mundo inglés. A la heptarquía a la anglosajona. A la heptarquía, sí, vamos a hablar de, Sí, ese periodo de la heptarquía de, de, de la historia oscura de Inglaterra es interesante. Sí, es algo tan inútil como los reyes visigodos en España, pero ah. nadie sabe, nadie ha trabajado prácticamente no como sobre los eso. merovingios franceses que, ajá, que fueron ajá. los más inútiles de toda Exacto, la Europa. Exacto, como los reyes lombardos de Italia que... Pff, pero estaban ahí. Pero est estuvieron ahí que es lo, lo interesante o otras pajas históricas como eh, los reyes ríquidas de Rusia cosas así o como el periodo de las guerras civiles latinoamericanas o la guerra del Chaco Por supuesto. que es algo que pasó y que fue horrible y que fue. Y que fue un antojo, básicamente que, fue un antojo de. De Inglaterra. De, sí, y de. Creo que era de. Levaria, de creo, que, creo que era de, y de, de los Rockefeller, ¿no era? Sí. Que se quiso esa guerra porque no le quisieron ceder la, las concesiones. No le quisieron ceder las concesiones. De Guano era, de, de, de, guano. de petróleo. Y bueno, gracias, de guano. gracias a eso Paraguay no se ha podido levantar. La Lamentablemente, y Paraguay levantó. 30.000 muertos porque peleaban por excremento de murciélago. Sí, sí. Era el no, se la guerra del guano en Perú. ¿En ellos ellos peleaban era por el mate. Por el, okay, y entiendo. por las concesiones navieras del río Paraná. Bueno, esas sí eran importantes. Ese sí era importante, porque el río Paraná es un río sumamente ancho. Bueno, pero pues entonces, para hacer la, la religión es un tema que prácticamente está ligado al nacimiento de, del hombre como tal, como hombre, en sociedad. Y que no nos abandonará nunca. No, porque es una, realmente la religión es una forma distinta de... Es, una, es la expresión política, pienso yo. Y lo que hemos visto, o sea, una de las características de la religión está es que antiguamente en la, los rituales mágicos, cuando las tribus eran muy pequeñas, las, las, perdón, las naciones de hombres eran realmente pequeñas, eran pequeños grupos, tu vínculo con Dios, con, la, con, la uni, con el universo, vamos a decirlo así, con, con la naturaleza era directo. Claro. Pero... Cuando aparecen estas sociedades grandes para mantenerlas, tú tienes que mediar ese vínculo y el surgimiento de la casta sacerdotal, vamos a decirlo así, sí. es la monopolización de ese vínculo. tener contacto directo con la, la acumulación debilidad. de ese poder religioso. Exacto, entonces... Y este cobrado en forma de cuotas de poder. Entonces ya la existencia de la religión es un acto, es un, un acto político Exacto. por definición. No podemos, Quizás también está que en la, en la actualidad la, la, la necesidad de separar religión de política realmente habría que aclararlo en que quieren separar la la religión de lo que se llama de lo que se llama la política parlamentaria, que es realmente lo que se está tratando de hacer, porque desde un punto de vista de una definición de política profunda es inseparable de ella. Claro que sí, inseparable e indivisible. Bueno, creo que acaba, acabamos de llegar a algo que pensamos que nunca íbamos a llegar, y es estar de acuerdo con Foucault. Sí, <risa> lamentablemente sí. Bueno, Pedro, ¿ha sido un Foucault. placer? bueno Igualmente para mí ha sido un placer también. Para mí, como te dije, espero estar en otros podcasts para seguir escoñetando ciertos cánones pues que, que existen, ciertos prejuicios y ciertas normas morales que hay que trascender ya de ellas, que ya son inútiles en sería esta interesa, época. Sería interesante tocar aparte el tema de la heptarquía, el tema del, del eurocentrismo. Sí, podemos hablar de eso también, aún antes de la heptarquía. De la bueno, Pedro ha sido un placer. Bueno. Ha sido. Esperamos que vuelvas pronto al podcast, de aparecer yo otra vez para hacerte otra entrevista, otra conversación, otra tertulia de esta. Eh, esto ha sido el décimo episodio de En la Esquina del Samán, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Dios los Bien. bendiga. Amén. <risa>